Considero que la contribución de la mujer en el desarrollo de la salud en Panamá ha sido de mucho realce. Eh, me atrevo a decir que, que las mujeres han contribuido tanto en el ámbito profesional como en el ámbito no profesional. Recuerdo de, de algunas mujeres que desde hace muchos años, desde muy temprano en su carrera, se dedicaron a visitar esas casas, esos lugares de difícil acceso para llevar la vacunación que hoy día contamos en nuestro país con una gran gama de, de, de vacunas, pero gracias a muchas mujeres que nos antecedieron, hoy Panamá cumple con un esquema de vacunación muy amplio. También me atrevo a, a resaltar el valor tan eh, excelente que han realizado esas mujeres las parteras empíricas en cada una de las comunidades de difícil acceso donde sin importar el lugar, sin importar el tiempo, sin importar la falta de recurso acuden a la casa del vecino, a la casa de la comadre, a cualquier lugar a brindar esa atención del parto a esa mujer que lo necesita así que para mí es sumamente importante resaltar el valor que la mujer eh, ha contribuido, así que realmente felicito a la mujer, conmemoro el Día de la Mujer y exhorto a todas las mujeres, tanto profesionales como no profesionales, para que cada una de nosotros pongamos un poquito de arena por la salud de nuestra bello Panamá.